Ve vean ustedes. Estamos cansados de esta cosa, presidente. Yo le digo otra cosa, que si usted no sirve para gobernar, pues, entonces, entregue el cargo. Si compramos medicina, no comemos. Y si comemos, no compramos medicina. Estamos pasando hambre. Mis nietos, mis hijos, todos estamos pasando hambre. No hay comida, no hay un paquete pañal con mil bolívares. Un... <risa> <risa> es por ella la causa por el cual, por estas cosas que quizás me duelan, es mi sol, mi mar, mi sangre, mi querida Venezuela. Por la cual sufrí y lloro al pensar que se le sangra con tanta maldad, viviendo entre fachadas y mentiras, siendo esclavo de un gobierno sin moral. Entre corrupto y políticos mintieron Promesas al aire que nunca cumplieron Llenando de esperanza a un pueblo entero Mientras un infierno se debate por dinero Y es por ella, mi amante y mi verdad Mi orgullo y felicidad Y es por ella Vieron los lazos de nuestro libertador Productos e insumos son extraídos Y la ley no respeta nuestra virtud y no. Y es por ella, mi amante y mi verdad Mi orgullo y felicidad Y es por ella, te amo por más que me duela Azul y rojo, un escudo y ocho estrellas gobernadas por políticos cínicos que atropellan, sellando todo a su paso, queriendo marcar mil huellas. Mientras un país se arropa entre ceniza como Pompeya, ya Venezuela no es bella, ya basta de falsos discursos. La democracia suele falaza y vivimos con pocos recursos. resulto ser imparcial, pero la verdad no lo oculto. Mientras un país muere de hambre, la asamblea se llena al bulto. Sería tan solo un insulto presumir que son compatriotas si su misma patria por diplomacia la ponen en contra, el de y promesa ya casi rota y el futuro de una nación depende de gula me bota pese a realizar un cambio ya que el peso pisa bolívar la madura con hugo chávez la verde buscar huida no lloro por felicidad lloro por cada querida que a mi venezuela le toca por tantas manos metidas es por ella la causa por el cual digo estas cosas que quizás me duelan es mi sol mi mar mi sangre mi querida venezuela la hablamos por pueblo, por todos los que han caído. Los que salieron a luchar para recuperar lo perdido. A causa de gobernantes que bastante no han mentido. Alimentando nuestra pobreza para engordar su bolsillo. Somos presos de políticos que actúan como ratas. Convirtiendo cada vez más este país en una placas. Escondiendo su estafas, Esta politiquería barata. Con la fachada de decir ser defensores de la patria. mira flores que es el palacio donde se ministran los sobornos. Secuestro, extorsión, disturbio. Y la justicia es solo un adorno. La inflación solo un bochorno. Que se sirve en nuestra mesa Haciendo que sea más fuerte la lucha contra la pobreza El gobierno es un factor Pero todo está en la mente Cuando lo injusto se vuelve ley lo correcto es ser rebelde Ya no seas una oveja más Y piensa diferente Que para mejorar el futuro hay que cambiar este presente ¿sí? es por ella la causa por el cual Digo estas cosas que quizás me duelan Es mi sol, mi mar, mi sangre Mi querida Venezuela Alex Copler, David Taylor, con quien me sé, Nigue, allá le me sé, en estudio, Un pueblo ignorante siempre será instrumento de su propia destrucción. Orgulloso de ser venezolano, pero prefiero amargar con una verdad que morir de una dulce mentira. Siendo historia, siendo leyenda, real.